Lo que yo vengo a contar esta tarde no es tanto el resultado de un laboratorio sino una convocatoria de laboratorios y quizá lanzar también una reflexión sobre cómo estos laboratorios desde la universidad están realizando también un papel eh, muy importante en el modo de, de generar innovación, innovación social, innovación ciudadana, innovación pública. Eh, nosotros nos unimos a esta iniciativa eh, a, final de, a, a mediados de verano cuando Marcos nos informa de que se va a poner en marcha el, este proyecto con el Ministerio y, y directamente nos lanzamos ahí porque dentro de nuestra programación teníamos el proyecto de llevar a cabo también eh, unos laboratorios como veníamos haciendo en otras ediciones. Lo que hemos intentado hacer en, en el modelo, en paralelo a, a la convocatoria de media Prado, es poder generar una propuesta que permitiera que aquellas personas que no se habían podido enganchar al curso durante las seis semanas pudieran tener una actualización, una formación rápida en ¿no? un curso que hicimos condensado de tres horas para poder participar en esta serie de laboratorios. Eh, para ese curso tuvimos cerca de 400 solicitudes de, de compañeros y compañeras de todas partes del mundo que querían participar en él. Eh, a partir de ahí, nuestro funcionamiento fue el de generar una, una convocatoria, eh, una convocatoria que, como podéis ver aquí el, el proceso, eh, se inició eh, con una petición de proyectos. Tuvimos 58 solicitudes de proyectos. A partir de ahí, lo que hacemos es eh, abrirlo eh, sin limitación en el número y eh, tuvimos eh, en total más de 400 participantes en eh, esos eh, laboratorios y 47 de ellos echaron a andar. Han estado trabajando hasta Navidad, eh, incorporamos luego una, un par de semanas más en el mes de, de enero y finalmente ayer tuvimos la oportunidad de presentar todos esos resultados. Eh, ayer se presentaron en total 27 laboratorios, de los cuales hay, hay una, una, una selección un poco al azar. Eh, tuvimos también en este encuentro a, a Marcos, con el que tuvimos oportunidad de dialogar ¿no? sobre cómo los media labs desde las distintas instituciones eh, pueden colaborar y trabajan entre sí. Y sobre todo fue un momento muy emocionante, porque... Imaginaos también 27 laboratorios con todos sus equipos detrás. Eh, en realidad necesitábamos darnos un abrazo virtual, como el que también nos estamos dando hoy aquí, eh, aunque sea en la distancia. Un abrazo para darnos cuenta de que estamos trabajando sobre unas mismas claves, desde lo abierto, desde lo colaborativo. Y sobre todo un mensaje que yo creo que es esencial. Y es que eh, los proyectos empiezan hoy. Hoy se presentan, hoy han tomado forma Hoy hemos tenido, entre comillas, la valentía de presentarlo en público, de decir, aquí estamos, queremos seguir trabajando. Eh, y yo creo que es el momento de evolucionarlo, de compartirlos, el momento de hibridarlos de con otros proyectos que puedan surgir. Y, y en ese sentido, pues, ponemos a disposición vuestra también estos 27 laboratorios, estos resultados, que publicaremos en nuestra página web a, a, a lo largo de las próximas semanas, y que también muchos de ellos pues, han formado parte de ese relato que Medialas Prado ha generado eh, a lo largo de, de estos meses.